PRIXLINERS saludos cordiales hoy es miércoles y como todos los miércoles os hago aquí la consultoría para las preguntas que me ponéis en el chat eh, Que me vea por primera vez pues soy luis de PRIXLINE eh, siempre emitimos en directo en PRIXLINE por lo tanto si no estás suscrito y en los próximos vivos quieres consultar suscríbete con campanita y con notificaciones aquí os damos nuestra opinión personal y, y hoy voy a resolver todas las dudas que me pongáis en el chat eh, lo, bueno lo que yo sepa vamos eh, saludo a los que veis primero este vídeo luego y, y también saludo a todos los que veo que ya os estáis conectando al vivo vale prislines mm, voy a avisar por cierto a los grupos de telegram que ya llevamos 3.000 eh, casi 3.000 personas en telegram entonces les voy a avisar muy importante que no se me olvide ir preparando las consultas que tengáis Ah, y ponerme un like por fin los que os estáis ya conectando mira aprovechar este momentito y los que lo veáis después aprovechar para ponerme un like es muy importante para llegar a más personas que quieran eh, venir a españa a trabajar o que estén ya en españa y quieran trabajar es muy importante que pongáis un like vale venga voy a avisar a telegram ir poniendo las preguntas yo había pensado hoy hablaros un poquito de cómo adelantar la tarjeta roja ¿Eh? un sistema sencillo que cualquiera puede hacer sin abogado siquiera había pensado también hablar de ese borrador de ley que hay ahí una nueva miedo ahí que quieren quitar el asilo que no van a quitar ningún asilo y todo lo que me queréis preguntar venga voy a avisar a telegram y ir poniendo las preguntas tranquilamente ¿eh, prislines vamos a ver es que les tengo que avisar justo cuando ya estamos en directo ir poniéndome las preguntas por favor ponerlas lo más detallada posible si podéis a ver aquí aquí el que no esté en telegram eh, debajo de cada vídeo de Prisline tenéis el enlace a telegram Vale, les digo que estamos en vivo y ya está. Estamos en vivo. Venga, pues, Prilines, vamos a empezar con las dudas que tengáis. Saludos a todos los que ya os estáis incorporando. Empezamos por el comienzo, si queréis. Eh, insisto, quería hablaros. Hay un sistema muy sencillo, venga, os lo digo rápido. Cualquiera que tenga trabajo o una oferta de trabajo y esté esperando la tarjeta roja, eh, es muy sencillo. Mm, tiene que hacer un escrito, y a lo mejor que le, todavía le queda, yo qué sé, la, la, la cita de la tarjeta roja se puede adelantar. Total, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Un escrito dirigido a la oficina de asilo y refugio, diciendo todos tus datos, tu nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y decir que pues que estás esperando la, la cita para la tarjeta roja que todavía te quedan no sé cuántos meses que te, por favor que te la puedan adelantar porque tienes una oferta de trabajo alguien que te quiere contratar vale y dónde lo entregáis esto pues mira en cualquier registro público como puede ser en cualquier ayuntamiento de españa en cualquier comunidad sede comunidad autónoma o en cualquier ministerio vale insisto un escrito hecho por vosotros dirigido a la oficina de asilo y refugio de españa lo entregáis en cualquier ayuntamiento insisto en cualquier eh, sede de comunidad autónoma de toda españa decís si tenéis una posible oferta de trabajo y que debido a que la cita está tan tarde que os la han puesto tan tarde que os la adelanten y vuestros datos de contacto muy importante vale y ya veréis cómo os lo adelantan y luego hay una noticia de ahí de si queréis pues hablamos de ello pero vamos no le tengáis miedo a nada Prislines. bueno vamos a las preguntas venga eh, saludos a todos los que estáis en el chat ¿eh? Vamos, saludos, saludos, saludos. Voy para las preguntas, voy para abajo, que luego se nos echa, echa el tiempo encima. Dice Ronald Schneider: Luis, ¿cómo hago para hacer valer el tiempo que dure sin empadronarme? Lleva acá dos años y siete meses empadronado solo un año. Pues no te preocupes, hombre, Ronald, lo mejor es empadronarse. Pero la ley no dice que para demostrar que llevas tres años cuenten solo desde el empadronamiento. Te vale el, el sello de la entrada en el pasaporte, te vale, ¿vale? Y por ejemplo si te has sacado un abono transporte, te has hecho un carnet de biblioteca, todo eso sirve, ¿vale? Que no es que el tiempo son tres años de estancia en España. Habitualmente se demuestra con el empadronamiento, pero si tú solo te has empadronado hace siete meses y llevas dos años, como haces en la pregunta, te vale el sello de entrada del pasaporte y papeles que tengas en medio vale y que lo sepáis todos claro a ver Marcelo eh, una pregunta mi tío tiene una hermana que tiene una enfermedad de don y quiere traer el trabajar tiene su contrato cómo puede ser te tienes que ver todos los vídeos que os he hecho Marcelo vale eh, seguimos para abajo bueno las que me saludáis me las salto vale para ir así más ágiles dice josé tejeda ayer tuve una entrevista en el cae sobre una pregunta que hice en instagram creo que el abogado no está muy informado si me dices cuál es el, la pregunta José, lo vemos porque entre todos hacemos la inteligencia colectiva y efectivamente los abogados son abogados hacen bien su trabajo pero como un médico como un... todos podemos cometer errores entonces si me aclaras cuál era el tema lo, lo tratamos aquí entre todos ¿Eh? y la mayor inteligencia colectiva está en los grupos de telegram y el que no esté en telegram debajo tiene el enlace Seguimos, Nicolás, Luis. Eh, la parte que dijiste de no elegir maleta en el vuelo de vuelta no sospecharán en migraciones. Lo aclaré ayer, Nicolás, en, en Instagram. A ver, cualquier persona. Antiguamente sí. Antiguamente esos miedos podrían ser fundados. Han cambiado la ley hace año y medio y tú puedes venir como turista y estando ya en España decidir quedarte, haciendo, por ejemplo, unos estudios, totalmente de forma legal. Entonces, si tú eh, vienes como turista... Y te dicen que tienes mucho maleta. O que por qué no tienes la maleta en la vuelta. Pues, pues puedes decir perfectamente que igual decides quedarte aquí. A hacer unos estudios. Y eso no va a ser motivo para que te denieguen la entrada. Aquí, por lo menos aquí en España. Ya te digo. Yo en otro sitio, no sé, en Canadá, no sé cómo será. Pero aquí en España es totalmente legal. Vale. Venga, más preguntillas. Prilines dice... Bueno, saludos a Los Ángeles, a, a California, a Perú, a Colombia, a México. Bueno, vamos, a todos. Saludos a Ariel, especialmente que está en Argentina. Y a todos vosotros, ¿vale, Prislines? Vamos a ver, más preguntas. Dice Alejo, dice... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la nueva ley de extranjería que tiene que ver con el asilo? ¿Cuándo va a salir esa ley? Mira, Alejo, eso es un borrador. Y, y a ver, no hay que tenerle miedo a lo que no existe a mí siempre me han enseñado a preocuparme por lo que existe no por lo que todavía no existe Ese es un borrador que hay ahí que puede salir o puede no salir que tiene cosas buenas o que tiene cosas malas pero vamos el asilo os digo ya directamente que no se lo van a quitar a nadie porque el asilo está firmado en el convenio de ginebra y no lo podrían quitar vamos aunque quisiera el gobierno no podría quitarlo eh, o le sería muy difícil lo que sí pueden hacer es modificar la ley de asilo no ¿Qué modificaciones he visto? Pues mira, posibles, ¿eh? que eso no está sin aprobar. Es un borrador, nada más. ¿eh? A veces los gobiernos lanzan borradores a ver qué hace la opinión pública y luego ya deciden y luego lo modifican. Pero bueno, el resumen, yo lo está estudiando para quitaros miedos. Una cosa positiva que veo es lo que os he dicho siempre, que quieren cambiar. Qué quieren cambiar que no vale eso de eh, yo quiero pedir asilo vale pues te doy la cita para dentro de 11 meses no eh, tiene que estar resuelto y que puedas estar trabajando en seis meses desde el momento que vas a la comisaría a pedir a decir que quieres solicitar asilo no vale que vayas a la comisaría como pasa ahora quiere pedir asilo vale pues venga usted dentro de 11 meses y ya empezamos a tramitar la tarjeta blanca eso no vale y eso hay que cambiarlo pues eso es una cosa que quieren cambiar y lo quieren mejorar vale que tú eh, vas a la comisaría y empiece ya a correr el plazo como de hecho ya está corriendo ¿eh? pero lo quieren poner en ley eso es lo positivo y lo negativo podría ser que ya está puesto ahora ahora en teoría tú puedes pedir asilo en los 30 primeros días desde que estás en españa pero en la práctica yo he hecho entrevistas eh, a, por ejemplo, una chica que lo pidió llevando año y medio en España, otro que llevaba cuatro meses, vale. En la práctica, digamos, no se está aplicando. Entonces, Europa le está obligando a España un poco a decir, no, no, que lo pidan en los 30 primeros días. Pues mira, eso es lo único que haría que nos espabiláramos un poquito más. ¿eh? Y no vale pedir a lo mejor el asilo dentro de un año que llevo ya aquí de que entre de turista. Eso es otra modificación. Y otra tercera que he visto, que ahora están aceptando a cualquiera que venga de un tercer país, por ejemplo los están aceptando y ahora parece ser que si aprobasen esa ley que insisto está sin aprobar no tendrías que venir de tu país sí o sí del país eh, digamos donde te están persiguiendo ¿eh? y también otra pequeña modificación que quieren poner es que si en ese país en el que te persiguen hay una zona donde puedas estar seguro pues que entonces no te aceptarían la solicitud eso es el resumen tampoco lo veo tan grave ¿eh? pero insisto es un borrador y un borrador no es una ley cuándo se aprueba pues no se sabe pero no os alarméis de verdad, gestionar las cosas. Hala, un super chat. Uno de Box, saludos a uno de Box. Saludos, saludos, saludos, saludos. John, saludos. Bueno, seguimos para abajo. Venga. Eh, ¿Qué es la tarjeta roja, Manuel? Eh, Zúñiga, mírate los vídeos. Es la tarjeta que te dan cuando haces una solicitud de asilo aquí en España. ¿Eh? Es una tarjetita que te permite trabajar en España. vale Pero vamos, eso hay que ver los vídeos. Voy a responder las cosas que no que sean nuevas, digamos. A ver, prines. uy, uy, cómo ha crecido esto, me ganáis, eh. Di directamente me ganáis. Seguimos, eh, Mariana, que es Alberto, quiero saber el curso vigilante Colombia, ¿puedo trabajar en España? Mm, ¿Podrías trabajar en España? ¿Podrías, vale? Mm, depende de qué tipo de vigilante, no es lo mismo con armas que sin armas, pero es una cosa básica, si sí podrías. Bueno, yo los, a los saludos os los devuelvo ya directamente, ¿vale? Que para ir ágil, más ágiles. Cristian, una pregunta. Pedí asilo político, tengo la hoja blanca, tengo cita el 18 de marzo, pero me dan a la tarjeta roja. ¿Con permiso de trabajo o no? Sí, cuando te dan la tarjeta roja ya es con permiso de trabajo. Cristian, el que quiera adelantar la cita de la tarjeta roja, que se vea luego el comienzo del vídeo. Por cierto, ponemos un like. Ahora que estáis muchos más conectados, salir un momento del chat, ponerme un like y volver a entrar, por fin simplemente el chat ponéis el like entráis. es muy importante para que el algoritmo de youtube llegue a más gente todavía hay mucha gente que no sabe que existimos los prilines. que yo digo los prilines somos sois gladiadores porque salís de vuestra zona de confort vale para buscar un, un mejor una mejor vida un mejor trabajo entonces hay mucha gente que todavía no lo sabe si me ponéis un like el algoritmo de youtube lo va a dar a conocer a más gente vale os lo pido por fin es lo único que os pido venga seguimos para adelante y si estáis viendo este vídeo luego también y el que lo vea sin suscripción pues ya lo sabe eh, seguimos para adelante. Dice Pablo Emilio: por favor, dígame por qué motivo pueden denegar el retorno a voluntario con la tarjeta de los cinco años. No sé lo que me estás preguntando, amigo, porque una persona que lleva ya 3 años en España puede hacer el arraigo social directamente, acláramelo. Vale, vuelve a poner la pregunta más clara. Dice John Zapp: mi hoja blanca se caduca el día 7 de marzo. Me dieron cita para el 24 de abril. ¿Se puede adelantar? Sí, se puede adelantar perfectamente. John, mírate el comienzo del vídeo. Os lo acabo de explicar cómo adelantar. Simplemente es un, un escrito dirigido a la Oficina de Asilo y Refugio de España. Y es escrito con tu dirección completa, tu teléfono, y que, y que quieres adelantarlo. Porque tienes ahí una oferta de trabajo lo, o el motivo que sea. ¿vale? Y lo puedes entregar en cualquier ayuntamiento o en cualquier comunidad autónoma, dirigido a la Oficina de Asilo y Registro. Y muy importante, tus datos de contacto. Ernesto Pacheco. Disculpe la pregunta: ¿Qué cursos en Madrid permiten solicitar la visa de estudios? ¿Qué institutos pueden ser? Buena pregunta, Ernesto. Siempre os digo lo mismo: no os paguéis ninguna matrícula si el centro no os garantiza que sirve para solicitar la visa de estudios o la, el permiso de estancia por estudios. Yo no he encontrado un listado que diga estos centros, sí, estos no. Una forma práctica, una herramienta que os puedo dar, es eso. Oiga. Este curso que me está usted ofreciendo, de lo que sea, ¿me sirve para pedir el permiso por estancia en España? ¿Sí o no? Dígamelo por escrito y le pago la matrícula. Si no, no le pago nada. Y me voy a buscar otro centro. Esa es la mejor manera. Que os preguntéis al propio centro. Priliners, Sois gladiadores, como decía uno de vosotros. Sois valientes. A ver, eh, vale, bueno, saludo, los saludo, me los salto, ¿vale? Porque es que si no, dice, pero lo agradezco, ¿eh? Os lo agradezco. Gloria Angélica. Crees que con el registro de extranjeros servicios de migración certificado de mi abuelo me valga para tener la nacionalidad la ley de descendientes la ley de nietos mmm, todavía está sin aprobar te digo lo mismo hasta que no se apruebe no podemos saberlo en cuanto se apruebe yo os avisaré Estar seguros os recuerdo que en instagram os hago una consultoría todos los días vale ahora cuando acabe este vídeo me voy directo a instagram para no para no perder el ritmo blanca Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca, vivo en Buenos Aires, quiero ir a España con mi familia. ¿Cómo puedo hacer para conseguir... Uy, Blanca, verte los vídeos de Prixline. Busca en YouTube Prixline, te los ves y ves a ver cu de qué manera te viene a ti mejor. Y luego las dudas concretas, en el siguiente vivo, que estoy aquí todos los miércoles, me pone las dudas, ¿vale? Ver los vídeos de Prixline. Os lo digo, no es para que me veáis a mí, ¿eh? es por vosotros. Que luego me encuentro muchos casos, y os lo digo de corazón, ¿eh? yo esto lo hago por ayudaros, nada más yo con esto no estoy ganando dinero no pero me encanta hacerlo ¿eh? de verdad y disfruto y vamos he creado una comunidad que me encanta y soy magníficos eh, me encuentro luego casos de personas que están ya aquí no se vieron los vídeos ayer tuve una consultoría en instagram y como no se había visto los vídeos ahora se había venido y ahora había caído en la trampa del turista por ejemplo Pues chico a verte en un vídeo tomando notas y te habría ido mucho mejor no sé lo quise decir así porque es que ya pero es que los que todavía no habéis venido por favor eh, bueno no os voy a regañar seguimos ah, eso eso eso lo que acabo de ver ayudaros ahora mismo en el chat que yo vea a los demás venga ayudaros. igual que hacéis en telegram vale por favor y en telegram el que no esté todavía que vamos a llegar a los 3.000 dentro de poco abajo tiene el enlace venga iros ayudando por fin es muy importante que me ayudéis vale eh, a ver eh denis dice que está en españa que no tiene trabajo no es fácil de conseguir pues mira denis te vas ahora mismo te ves el vídeo de fátima y ves por qué hay personas que sí encuentran trabajo y personas que no lo encuentran sobre todo va a depender de ti no te digo más patricia ortega buenas noches, luis quisiera saber si me puedes orientar sobre permisos permiso de residencia y trabajo para inmigrantes que retornaron voluntariamente a su país de origen no consigo información etcétera. tomo nota patricia y haremos un vídeo de este tipo de, de inmigrantes que, que volvieron vale me parece muy bien Prepararemos un vídeo de ello. Edison, saludos, quiero contarte. El 3 de febrero estaré llegando a Bilbao con mis tres hijos, iré por Francia, me gustaría poderles compartir mi experiencia, cómo ha sido mi historia. Perfecto, Edison, cuando quieras hacemos un vídeo, bien por Skype o, o si estás por Madrid, en Madrid, como tú prefieras. Rafael eh, Eduardo Alejo, Ada, Aladejo. soy oficial de policía venezolano, estoy ahorita en Ecuador, próximamente pienso irme a España, pedir asilo muy bien perfecto perfecto perfecto venga pero ponerme preguntas por si preguntas john zap mi hoja blanca se caduca el 7 de marzo lo hemos respondido lo hemos respondido lo hemos respondido buenas noches me llamo maría eh, te hablé de colombia quiero saber en qué pueblo puedo pedir asilo cerca de una ciudad ya que me encuentro en graves amenazas pues mira Mari, en cualquier oficina de policía o oficina de inmigración puedes pedir el asilo de toda españa ¿Mm? en cualquiera directamente te aconsejo Madrid que es donde están dando las citas a día de este vídeo más rápidamente si te da igual en una que en otra vente a Madrid lo pides aquí luego ya te instalas donde tú quieras en un pueblo donde quieras saludos John saludos Diego Laya buenas noches en caso de que estemos como irregulares con niños escolarizados como un papá también podría estudiar sea universidad o curso pues sí, Diego. A ver, el que estés irregular, eh, tú lo dices bien, es irregular, no es ningún delito, entonces puedes estudiar. Vamos, hasta hay gente que trabaja, que no digo que lo hagáis, pues hay gente que está trabajando, por, por más puedes estudiar. Por supuesto que puedes estudiar. Lo que pasa que ahí no es obligatoria la escolarización como es para los niños. Pero vamos, tranquilamente, puedes estudiar. Más, Alejandro Alonso, mi abuelo, exiliado. 30 años de vivo, mi padre falleció argentino, nació en español, ahora puedo de esto, o no me sirve, pues en cuanto saquen la ley de nietos meterán también a los abuelos. Ahora de momento, solo no metan a los padres, amigo. Pero lo que os digo siempre, cualquier latinoamericano, si se está dos años en España, independientemente de si tiene abuelo o no, o padre incluso, con dos años que estéis, os podéis pedir la ciudadanía. Ese es el resumen. ¿Vale? Venga, más. Mario Escalante. Soy colombiano, estoy en España y ya tengo la cita para la entrevista 2 de marzo. Si tengo pruebas documentadas, me negarán el estudio a mi solicitud. No te lo van a negar, Mario, de verdad. Y si tienes pruebas eh, documentadas, menos. Nada, venga. Daniel Loa, Loaiza. Perdona que vaya rápido, ¿vale? Pero es para dar paso a más. Inscrito en el de voluntarios, algunos me han aceptado. Algunos voluntarios a Daniel le han aceptado, pero dicen que no pueden darme cierto. Vale, intenta que sea a ver si te pueden hacer la, la entrevista por Skype. Prisliners, que, que los que queréis venir a hacer el voluntariado, venidos por Skype, o sea, hacer la entrevista por Skype y hacerlo en el consulado. Y sin otra opción, es veniros a España y hacerlo como la visa de estudios. Pero ojo, yo todavía no he hablado con nadie que lo haya hecho. Aunque me he estudiado la ley, y sí se puede. Yo, según me interpreto la ley, es mi opinión. Igual que estando en España como turista, puedes pedir eh, una, un permiso de estancia para estudiar. Me he mirado la ley en detenimiento y yo interpreto que también puedes pedir mi opinión un permiso de estancia para hacer un voluntariado. Yo lo interpreto, diferencia que he visto ya gente he entrevistado que está que hizo lo del estudio, os he tocado, los he visto, de voluntariado todavía no encontrado a nadie, lo estoy buscando, está Silvia gestionando, Silvia, por favor, en cuanto lo hagas, dínoslo ¿vale? Entonces, mm, mm, ¿vale? Venga, más dudas, más dudas. Eh, dice: Si voy a España y compro un piso, ¿podré pedir la nacional española? Pues si el piso vale más de 50.0 euros, o varios pisos que sumen 50.0, directamente la puedes pedir. Si no, con que te esté dos años residencia legal, e incluso aunque no compres nada, también lo puedes pedir gratis. Ahí, perdonadme si voy un poco así, ¿vale? Efras Ramos, Luis, ¿sabes ya si se puede pedir visa por voluntariado? Lo acabo de decir, Efras, ¿vale? Eh, eh, eh, lo acabo de decir. Legalmente yo interpreto que sí. Y he estudiado Derecho, es mi opinión. En cuanto vea a alguien que lo haya hecho, ya será la confirmación. Irlo haciendo, sobre todo los que estáis aquí. Y los que vengáis con ese plan, pues mira, siempre os podéis traer un plan alternativo, por si acaso, que sería hacer un curso en esos 60 días. Buscar un curso muy barato, muy barato, muy barato, que los hay. ¿Vale? Pero yo creo que sí se puede pedir el voluntariado. Piglines yo creo que sí se puede pedir aquí porque es que lo he visto he visto la ley es que no la tengo aquí delante pero pero ya lo diré o sea pero vamos a hacerlo en cuanto lo haga el primero lo hacemos los demás lo sabemos los demás pero insisto un plan b por si acaso siempre que siempre puede ser un curso en los 60 días también pero está en el mismo epígrafe a ver eh, Giancarlos, carlos eh, de perú me pide que puede estudiar en españa después cumplir tres años tiene un año en plan, plan. sí claro es mejor que eso empadronéis, claro que puede estudiar sí sí puede eh, dice, Milagros Cruz, consulta, a mi madre viajó como turista a Italia y se quedó seis meses, no le dejaron nada. No sé lo que me quiere decir, amiga. Pamela, puedo trabajar de cualquier cosa como estudiante, ya tengo mi tarjeta, sí, exactamente. Cualquiera que esté haciendo, un que tenga un permiso por estancia, puede trabajar 20 horas a la semana en lo que quiera y ese dinero para ella. Y cualquiera que esté con un permiso de voluntariado, también de estancia por voluntario, pues también puede trabajar lo mismo, 20 horas, que por cierto. Siempre se dice que son 20 horas y 20 horas, pero hay un resquicio. Podrían ser, por ejemplo, 8 meses de trabajo a tiempo completo y otros 3 de. O sea, perdón, 8 meses de estudio a tiempo completo y otros 3 de trabajo a tiempo completo. ¿eh? También se podría dividir así. Que habitualmente decimos 20 horas y 20 horas a la semana. Pero la ley dice que uno puede estudiar o hacer el voluntariado, por ejemplo, 8 meses, solo eso, y los tres restantes o eh, Hasta tres meses podría trabajar a tiempo completo en lo que quisiera. Ojo a ese detalle ¿eh? que es interesante, sobre todo para a lo mejor el que quiere un trabajo para verano, por ejemplo. Pues me dedico tres meses solo a trabajar, solo a trabajar, y los otros nueve meses me hago solo el voluntariado a tiempo completo o los estudios. Se podría también. ¿eh? Bueno, yo os voy lanzando las los caminos, prilines. Luego, ya vosotros que sois gladiadores, como os digo, que me hizo mucha gracia, una de vosotros lo dijo, Mei Mei, por cierto. Y es así. Sois unos valientes y me encanta, porque vosotros sois los que vais a triunfar, los que nos, los que nos movemos, los que os movéis. Venga, vamos. Isabel, eh, Isabel dice Pérez, señor Luis, sáqueme me dudas por favor? El asilo es solo para los venezolanos. No, no, no, no, no, no. Isabel, mírate los tres vídeos de tarjeta roja. Los dos teoría, hablando yo y el tercer una chica que lo pidió al año y medio. El asilo es para cualquier persona que tenga motivos para pedirlo. ¿Qué pasa? Que los venezolanos, debido a, a cómo está su país, pues ya a eh, ellos casi no tienen ni que demostrar nada. Con decir que vienen de Venezuela, ya se sabe. ¿Vale? Pero los demás países también lo pueden pedir. Si tú tienes los motivos para ellos, lo puedes pedir. Que te persiguen, que te quieren matar, que te quieren secuestrar y todo ello que tu gobierno no te protege. La clave es que tu gobierno no te protege. Y eso, cambien la ley o no la cambien, va a ser así y va a seguir así. Porque eso lo firmó España en el convenio de Ginebra. Por eso podéis estar súper tranquilo Lo puede pedir cualquier ciudadano que tenga el motivo, insisto. Y si no tiene el motivo, lo que le puede pasar es que no se lo acepten en el trámite. José Tejeda. La pregunta que hice en Instagram era sobre arraigo laboral. Pues repítemela y te la respondo ahora mismo, amigo. Roberta Arenas. Luis, ¿podría estudiar sin necesidad de pedir visa de estudiante? Sí, por poder, puedes estudiar perfectamente. Estudiar, podemos estudiar todos tranquilamente. Lo que a lo mejor no, lo que no puedes es, si no pides la visa o el permiso de estancia por estudiante, eh, trabajar legalmente a medio tiempo. Eso es lo que no puedes. Pero estudiar tranquilamente. Tranquilamente. Juan C, hola, ¿qué tal? Soy de Argentina. Quisiera saber si puedo ir con visa de turista y pedir asilo. Mil gracias. Sí, puedes pedirlo. Perfectamente. Mm, lo que pasa. Eh, que va a depender de tu situación personal si te están persiguiendo bueno yo he hecho entrevista a una persona que venía de argentina y lo pidió y se lo están tramitando búscalo en los vídeos porque está eh, Vilma yesenia eh, Dice por favor confírmame el número de contacto del ayuntamiento del pueblo Joder, mira, Vilma mirado en google el número de contacto del pueblo de este de soria amiga a ver, seguimos para adelante. Jesse, Alcántara, ¿me vale 15 días para pedir una visa de estudios o voluntariado? O mínimo tendría que ser un mes. A ver, eh, 15 días a qué te refieres? ¿El, el permiso de estudios o voluntariado, cuanto más largo sea, mejor. Porque a ver, si tú te haces unos estudios de un año, te dan una visa de un año. Si los estudios son de un mes, te van a dar una visa de un mes. ¿Me explico? El truco está, pedirlo cuanto más extenso, mejor. ¿Vale? Y luego se podría renovar. Por otro año y otro año. Y a los tres años pides el arraigo social. Ideas que os lanzo. No digo que lo hagáis o que no lo hagáis. Ideas que os lanzo legales. ¿Vale? Si no pides por 15 días, pues sí, te van a dar la visa, pero a los 15 días acabó. Yo ya buscaría algo más largo, no sé. Hay cursos muy baratos por ahí. ¿eh? El otro día uno de vosotros había encontrado uno de inglés súper barato. ¿Vale? Miradlo en Telegram. Me preguntar. Dice Pau, hola Luis, respecto al empadronamiento. ¿Sabes para cada cuánto hay que renovarlo? El empadronamiento no hay que renovarlo, amigo el empadronamiento solamente es cuando te cambias de domicilio en el que estás empadronado ahí sí hay que renovarlo yo llevo aquí empadronado y no lo he movido en mi vida casi bueno como no me he movido mucho pues aquí estoy te quiero decir si me voy a otra ciudad a vivir ahí sí tengo que decir al nuevo ayuntamiento oye que ahora me vengo a vivir aquí el empadronamiento se renueva cada vez que te cambias de domicilio vale o incluso en la misma ciudad te cambias de calle ahí lo vas renovando vale si quieres vale Venga, Alex, buenas noches, Gloria. <risa> Dice que está casada en Colombia y que si le sale la oportunidad de casarte por allá, pues si puedes, pues si te divorcia del primero, sí. Pero en España no dejan casarse, o sea, múltiples matrimonios, te tienes que divorciar o separar del, del primero, ¿vale? O quedarte viuda, esas cosas. Julia García, hola, buenas noches. Tengo una situación urgente. Vamos a ver, una amiga le denegaron la renovación de la tercera tarjeta roja. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues si se la han negado, Juliana esperará que pasen los tres años, si no le han pasado ya, y quedarse por arraigo social. La mayoría de las solicitudes las van a denegar, siempre os lo he dicho. Mirad los primeros vídeos. Pero no pasa nada porque llevaréis tres años. Como llevaréis tres años, podréis pedir el arraigo social. ¿Cuánto tiempo lleva tu amiga en España? Ahí está la clave. Hola, ¿cómo está de verdad? A del de 20 de este mes, genial, Milena Gómez. Genial, Milton Lopera. Vale, os estáis ayudando Isabel Pérez. Sáqueme de dudas, por favor. El asilo solo es para. Ya te lo he sacado de dudas, no solo es para venezolanos. Me estáis ganando, Llevamos 27 minutos y yo ya no sé por dónde voy. Un like, un inciso. Un like, ponerme like y que todavía no me haya puesto like. ¿eh? Luego paso paso nota. Paso nota. A ver, ya no sé ni por dónde voy. Espera, que quiero seguir el orden, ¿vale? No me repitáis mucho las preguntas. Voy a seguir el orden hoy, ¿vale? Venga, no me voy a ir hasta el final. Pero no me las repitáis las que no necesiten ampliación. Salvo si me la he colgado. Ahí dice. Dice aquí Henry Ramírez que si una persona está en situación irregular, que si puede montar un negocio. A ver, si tú estás en situación irregular, legalmente no puedes montar un negocio, amigo. Si lo no, no cuentas por tu cuenta y riesgo, pero no sería un negocio que pague impuestos, amigo. Yo creo que.. Es como lo de trabajar, puedo trabajar sin papeles, pues trabajar sin papeles, pero es que lo que se dice trabajar en B, pues lo sería un negocio en B. Dice Milagros Cruz, una consulta. Mi madre viajó a Italia siete meses, regresó ahora. Viajar a España. No creo que tenga ningún problema, porque si viene desde Italia, no hay ni frontera. No Gilberto Giraldo. Excepto que la solicitud de después de que esto le dan la orden. No, si te deniegan la solicitud de asilo, Gilberto, como mucho te mandan una carta que te dice que te vayas en 15 días, pero no te mandan a la policía a echarte. Tranquilo que en España no deportamos a nadie. Lo tengo aquí apuntado para deciroslo siempre, pero nunca lo digo. ¿eh? Tengo, no deportamos, salvo a los delincuentes. A ver, Alex, mañana tengo la solicitud de asilo en Barcelona. Mi pregunta, estoy empadronado en Plasencia, ¿me perjudicará para pedirlo? Pues yo creo que no. Luis, y tampoco vayas diciendo, oiga, que es que estoy en Plasencia y he venido. Si te preguntan y dices, mira, es que estaba en Plasencia, bueno, por, vamos, yo lo que diría yo, no digo que lo hagas tú, pero ahora me vengo, me quedo en Barcelona, ya está. No digo que lo hagas, ¿eh? pero yo lo haría. En teoría, el asilo se puede pedir en cualquier lugar de España. Si tú estás en Plasencia y lo pides en Barcelona, puedes. Lo que pasa es que luego hay de todo en la viña del señor. Yo busco siempre el camino legal más fácil para vosotros. Eh, seguimos, Isabel Pérez. Luis, bueno, esto, esto te acabo de ser, dice ahí Vale, eso lo hemos hablado ya, Isabel. René, quisiera que me saques otra... El ETIAS es una tontería que no entra hasta el 2021, estamos en el 20, y es una tontería que se saca por internet, que cuesta siete euros, es un, vis un permiso de viajero, digamos, que le piden a todo el que quiera venir a Europa. Vale, incluso a un norteamericano, a un chino, a un no sé qué, a todo el mundo, a un japonés, que es el ETIAS, metes tus datos, tu no sé qué, tu pasaporte, no sé cuántos, pagas 7 euros, y te dicen en el momento si no eres un terrorista, si no eres un criminal, que puedes venir a España. Y si lo eres, te dicen: Pues no venga usted, no le doy ETIAS, porque es que si viene usted en la frontera no le vamos a dejar entrar. Es simplemente un tema de seguridad, no es una visa, y es un tema que lo haces eh, por internet directamente, no es una visa. Es un registro de viajeros para impedir que vengan delincuentes. Entonces, si tú no eres una delincuente, que, que yo creo que los peligros nadie lo es, pues no tenéis que tener miedo a Letías, ¿vale? Eso sí, va a costar 7 eurillos, una cosa así, 7, 9 eurillos. Pero se hace por internet. Es una tontuna. ¿Vale? En Telegram tenemos mucho enlace que lo explica. Es que lo que son las, los miedos tontos estos de las no, de falsas noticias del Facebook y de gente así mala por ahí que os mete el miedo. Bueno, no me voy a enrollar. Venga, que vamos a las preguntas. Dice Gloria Ángela Azcue, que es de México, que solo le dan el documento de antecedentes penales si una institución lo solicita. ¿Qué lo debo hacer? Pues decir que te lo dan, que lo quieres para esto, y si no te lo dan, pues vente pues sin él. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, los que venís con visa de estudio lo piden solo si la si es para más de seis meses vale y si vienes como turista mmm, Chica es que me pillas qué debo hacer es que yo no soy en méxico por, y el motivo yo creo que te lo tendrían que dar pues mira es que en españa me lo piden vale, pero vamos yo lo, lo que más te miran es que traigas el alojamiento yo doy la información que yo sé lo que más te miran en el aeropuerto es que traigas el alojamiento sin alojamiento yo no vendría sin eso, pues mire, es que pues deme un le dices al, al, a los de México, oiga, deme un papel de que no me lo quiere dar. Y cuando vengas aquí, lo dices. Por eso no te van a dejar no entrar, hombre. Mi opinión. El ETIA ya lo hemos hablado. ta ta ta ta, ta El ETIA ya lo hemos hablado. Veo que los prilines avanzados se avanzaron a mí. Muy bien, Milton, gracias. Efectivamente, ponerme likes, por favor. De verdad, si queréis ayudar a más gente, a más personas, que es de lo que se trata, crear una comunidad mundial ayudarnos entre nosotros entre los que salimos de nuestra zona confort decírselo a la gente que conozcáis que le pueda ayudar que yo he hecho entrevistas este mismo mes chicas que estaban aquí en españa que se creían que tenían que estar tres años trabajando para una señora casi sin salir con miedo a salir a la calle le habían hablado de PRIXLINE se empezaron a ver los vídeos y le quitó el miedo y le hice la consultoría en instagram lástima que allí solo duran una hora las, o sea, un día las. o sea de verdad que hay mucha gente todavía que viene con miedo como antes de empezar esto, que venía uno emigraba solito, incluso su familia le metía también miedo. A alguno que estaba por aquí te metía también miedo, no venga, no vengas, que aquí está el lobo. Vamos, o sea, de verdad, ayudar a, a comunicarlo a la gente, ¿vale? ponerme like es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es decírselo a todos los conocidos que tengáis. Si cada uno se lo dice a, a, a bueno, a cinco conocidos, vamos, genial, ¿vale? Cada vez somos más y nos ayudamos más entre todos. Muy importante. Venga, sigo. Sigo. Sí, a ver dice voy a hacer el voluntariado solo me dan 20 horas puedo trabajar más horas no solo te dan 20 horas 20 horas a la semana si lo cuentas por semanas he dicho antes en el vídeo que también podrían ser 3 meses de tiempo completo también puede ser y con la de estudios también ¿eh? que lo tengáis en cuenta podéis estar en vez de 20 horas a la semana trabajando podéis estar tres meses a 40 horas pero solo tres meses por año ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Es un dato que yo no veo en ningún lado. Os lo doy. Comprobarlo. Cuando os decía que podía... Bueno, comprobarlo. Ya lo veréis. Podéis estar hasta tres meses a 40 horas o todo el año a 20 horas. ¿Vale? Venga, me gustan las preguntas. Aprendemos mucho. Es la mejor manera. Es la mejor manera. Inteligencia colectiva. ¿Vale? Gilberto, hola Luis Abrazo. ¿Es cierto que la suicidia ha de denegada después de eso? No, ya lo hemos hablado. No os expulsan. querido Argentina, pregunto. Dice Marcelo. Eh, con 52 años la edad se dificulta conseguir empleo mira eh, marcelo mmm, para nada para nada la edad en españa no es motivo para no trabajar sería inconstitucional además vale aquí con 52 años eres un chaval eres un chaval Así te lo digo amigo y te lo digo de verdad de corazón como todo lo que os digo Isabel eh, eh, eh, eh. Bueno, ya lo hemos hablado 20 veces. Si he respondido a la pregunta, no me sigáis preguntando la misma, hombre. Que perdemos segundos. Llevamos 34 minutos 24 segundos. A ver, dice Julián, dice Castaño. Eh, tengo ya cita en Lugo, agosto, me puede presentar, eh, presentar aquí en Madrid. Yo creo, a ver si, sí. Julián. Hasta ahora en Madrid, aunque eh, te aceptaban la solicitud, aunque el otro día había una chica en Telegram, un chico, vamos, que decía que no, no sé si había ido, no sé qué funcionario le tocó. Había venido, creo que de Albacete, y le habían dicho en Madrid que no, que se fuera Albacete a... Pero vamos, el tema este es eh, independientemente de donde estés. Julián. Dice, estoy en la cita en Lugo, en agosto. ¿Me puedo presentar a declarar aquí en Madrid? Gracias. Sí, sí que puedes, sí que puedes. Respuesta es que sí. Ya está. Si alguno no os sentís bien tratado por eh, los funcionarios españoles hay una web buscad en google el defensor del pueblo de españa o metéis a su web ahí hay un formulario y podéis poner la queja que consideréis. tanto si sois españoles como si sois eh, no sois españoles cualquiera cualquier ciudadano del mundo lo puede poner cuando las autoridades españolas no le hayan atendido bien poner una queja en, en la web del defensor del pueblo si, si veis si algo creéis que es injusto que para eso está es una institución que hay para hacer que el estado funcione mejor ¿Vale? Él no se entera si vosotros no ponéis vuestra queja. Y como varios pongáis la misma queja, veréis qué rápido tiran de las orejas, como tiraron a Barcelona de las orejas por el tema de las citas. ¿Vale? Venga, seguimos. Bueno, saludos, Mei Mei. Saludos, eh, que no te he saludado. Eh, dice Cristian Camilo: Hola, si estoy aquí en España y luego tengo cita, ¿tenía que tener a mi familia acá? A ver, la cita tiene que ser para cada persona. Si estás con tu familia, pues mejor que vengáis todos juntos. Pero si todavía no ha llegado tu familia, pues lo vais haciendo según van llegando. Sí, yo creo que sí, Norali. Dice que ingresar con pasaporte colombiano y pedirlo con pasaporte venezolano. Sí, puedes. Sí, sí. Ingresar con un pasaporte y pedirlo con otro, sí, porque tienes la doble nacionalidad, perfectamente. Blanca Rivero, ¿la tarjeta roja se puede solicitar antes de ir a España? No a ver lo podrías pedir que es como pedir el asilo en el aeropuerto no te lo aconsejo porque en cuatro días te van a responder y generalmente va a ser que no es como si lo pidieras en el aeropuerto es pedir asilo en la embajada de españa Eso es muy raro ¿eh? que te dijeran que sí, salvo que seas un político perseguido claramente y te vayas a la embajada ahí a lo mejor si te odieran si no va a ser muy difícil que, que eso prospere vas a estar cuatro días ahí en la embajada y luego te van a decir que no vale eh, venga, más. Me da miedo mirar para abajo, Prilin el chat, porque es que esto sería interminable. Dice, a ver, estoy, me estoy saltando los saludos y esas cosas y las que las preguntas que no veo completas me las salto, ¿vale? Eh, Diego Lalliz, estando irregular, ¿cuál es el seguro médico que tendría? Básicos o urgencias, ya que tengo niños pequeños. Pues mira, Diego, te invito, te atenderían a ti y a tus niños, cualquier cosa. Y te invito a que te veas el vídeo que hice con David el otro día de la sanidad en España. Ahí dedicamos todo un vídeo a lo que acabas de preguntar, ¿vale? Está aquí abajo, la sanidad en España. Dice Diana, Carolina, hola Luis, mi familia, yo vivimos hace años en Chile, pedimos asilo acá y nos da miedo que no lo nieguen. Y nos da miedo que no lo nieguen. No entiendo mucho tu pregunta, amiga mía, Diana pero vamos miedo no me gusta esa palabra el miedo hay que gestionarlo el miedo lo tenemos todos es forma parte del ser humano pero se puede gestionar tener miedo a cosas que hayan pasado que estén pasando no a, a cosas que la mente te fabrica eso es básico ¿vale? el miedo a lo que ocurra y ya veréis como el 90% de las cosas que pensáis que os pueden pasar que os da miedo nunca pasarán ese es el tip que os puedo dar ahí no quiero la palabra miedo o bueno ponerla y, la, y lo, lo gestionamos a ver eh, cómo funciona la pareja de hecho pues vas a tener que ver el vídeo pero resumen resumen del resumen wilson es que es como si estuvieras casado lo único que para que te lo acepten tienes que demostrar que por lo menos llevas un año conviviendo con esa persona una forma de demostrarlo me estoy empezando a quedar fónico es que estéis empadronados en el mismo domicilio durante un año entonces dices, mira pareja de hecho de esta persona y es como si estuvierais casado así funciona más o menos y algunas comunidades de españa en vez de un año te piden dos Creo recordar que cataluña pero madrid te pide un año solo y la mayoría te piden un año pero vigilarlo también por si acaso vale me salto a los que repetí la pregunta mm, mm, mm, mm, Vale Vale si veis micro corte, saliros y volver a entrar al chat y se arregla, ¿vale? Vale, iros respondiendo Prilines. Venga, dice José Pérez actualmente busco trabajo, ¿qué tan complicado es pedir asilo? Y después lo retiro para regresar a mi país por si no consigo trabajo aquí, vivo en Madrid pues puedes hacerlo José. yo no digo que no lo hagas pero no pero me estás por ejemplo como insultando la solicitud de asilo la solicitud de asilo es una cosa seria es para una persona que le están persiguiendo eh, estás como admitiendo que mientes o sea tú yo vengo aquí digo oiga que me están persiguiendo deme asilo te pones a buscar trabajo y si no lo encuentras dice bueno era mentira me vuelvo me vuelvo a mi país por pues claro, como buena mentira no me perseguían. tú sabrás lo que haces eso yo no lo recomiendo hacer ¿eh? la solicitud de asilo es algo serio Claro, si, empezar, si empezamos así, Jenny Marrón. Eh, bueno, venga, eh, las preguntas fáciles me las salto, de verdad. Dice que si como venezolana puede pedir asilo. Pues vamos, yo eso ni lo respondo ya. Plines, por favor, veo los vídeos. Rafael Eduardo, eh, eh, eh, eh, nada. <risa> Digna Cueva dice que el empadronamiento es cada dos años para residentes digna mm, pues puede ser los españoles desde luego si no nos cambiamos de domicilio no tenemos que renovarlo ¿eh? pero bueno si digna lo dice pues podría ser aquí nadie tiene el, el saber absoluto vale yo he dicho que no que no que solo hay que moverlo cuando te cambias de domicilio pero podría ser ¿vale? yo pensaba que no desde luego para españoles no hay que renovarlo cuando tenéis la ciudadanía hola soy no puedo estoy con mis cuatro hijos reus cuatro meses y yo sabes si puedo pedir asilo por violencia de género soy de perú si en tu país en tu país te persiguen por el tema o sea mejor dicho si tu país no te da protección por eso sí podrías si el gobierno de perú te protege por eso no pues te van a decir que lo que sea perú quien te proteja a ver, dice Leonardo Cervera, quiero sabes si siendo abogado en mi país, con esa única experiencia, tengo oportunidad por conseguir algo de trabajo en España. Pues mira, trabajo para ejercer de abogado lo tienes como hogar, e incluso tienes que hacer un examen, porque son leyes diferentes. Si es para ayudar a otro abogado o tema de administrativo, pues sí, podrías encontrarlo perfectamente, claro. Pues venga, Prilines, eh, escucha, Prilines, me voy a ir para el fondo. Me voy a ir para el fondo porque llevamos 42 minutos. Venga, me voy para el fondo. Si alguna es muy importante, ponerme la hora. Venga, que me he ido para el fondo. Pues eh, Alexandra Valencia habla ahora mismo. ¿Quieres hablar conmigo? Por Dios, pues venga, escribe tu pregunta. En vez de poner que quieres hablar conmigo, pon la pregunta. Dice, por ejemplo, tenéis dos meses. Muy bien, os estáis ayudando. Muy bien, muy bien. Y gracias Ariel. Gracias Ariel, que sé que estás en la playa. Muchas gracias por decir a ver almeida hola luis salió una noticia que van a restringir la solicitud de asilo pues mira te ves ahora el comienzo almeida del vídeo ahora cuando cabe te lo ves que ahí lo he explicado vale he explicado no es nada de alarmarse no os alarméis por cosas que no existen eso igual no exista nunca igual no exista nunca es un borrador pero vamos yo no lo veo tan terrible yo no lo veo tan terrible ¿eh? tiene también sus cosas buenas el asilo no lo van a no lo van a quitar, lo van a arreglar un poquito, porque es que eso de que os estén dando citas para 11 meses, cuando tiene que ser en seis meses que la persona puede trabajar, pues es una de las cosas que arregla. Mírate el comienzo del vídeo. Eh, dice, esa es ese de nacionalidad entre España y Guatemala? No lo conozco, José Francisco, no lo conozco, amigo. Adán González, saludos Luis, mi padre le han cancelado la visa americana y la tiene tachada en el pasaporte. Puede ser problemas para ingresar a España para nada, no tiene nada que ver Estados Unidos con España, ninguna dificultad, Adán. Eh, hola Luis, si llevas, dice Fabio, si llevas, si llevas dos años en otro país que no es el tuyo por origen, ¿qué antecedentes penales tienen? No, tienen que ser los antecedentes penales de, de los últimos cinco años. Si llevas dos años en ese país, dos años de ese país y te faltarían tres del anterior, ¿vale? Eh, más preguntas. Eh, sí, dice Daniel. Si hay trabajo de mecánico, él es de Argentina. Aquí en España hay mucho trabajo del tema de mecánica, mucho. Susana, Alejandro está descansando. Ya haremos más vídeos con ella. Descuida. Estamos hablando con. Bueno, ya os hablaré de tema de repoblación más adelante. Que estamos preparando algo ya lo veréis bosti si hago el voluntariado durante tres años puedo pedir el arraigo social Sí puedes bosti sé que para obtener el arraigo son seis años no no muy mal informado bosti eso sería para pedir la ciudadanía pero el arraigo social lo puedes pedir a los tres años perfectamente vamos lo puede pedir uno que está irregular no lo vas a poder pedir tú que estás voluntario ¿Eh? a los tres años lo puedes pedir eh, Carla Jal, soy de Argentina, conseguí tratar de mi trabajo, la casa de los hijos, ¿pueden permanecer conmigo en España? Pues sí, ¿no? Claro que sí, ¿Qué también te debería hacer con mi marido para empezar a trabajar, eh, Carla. Eh, pues al consulado de España, si, está, si están en Argentina, y si los tienes aquí a la oficina de inmigración de aquí, dice Pamela, ¿puedo canjear? el brevete en la DGT con la visa de estudiante, sí, si tú tienes la visa de estudiante puedes conducir, si tienes tu permiso de conducción homologado o en reglas, sí, es una ventaja, ¿vale? Y la de voluntario también, son ventajas de estar regular en España, si estás irregular no puedes conducir, si no, sí, si tienes el permiso adecuado, claro. Esto ya lo he hablado, Adiel, si os deniegan el asilo, es, es solo una carta de expulsión y pero no te echan vale Bueno prilines, venga voy a hacer una cosa Dice que si con el nie puedo aplicar a una hipoteca para comprar un piso brando podrías aplicar si sí, podrías aplicar el banco te va a mirar a ver si eres solvente para luego pagar el piso pero sí claro que puedes aplicar venga alguna más venga que muy bien instagram ahora mira según acabe el vídeo en 10 minutos estoy en instagram el primero que diga consultoría pues sale conmigo en instagram vale y ya hablamos en profundidad lo que tenga en instagram os recuerdo que estoy todos los días a ver eh, Vale Dice por ejemplo ángela me podrán dar trabajo en primera infancia a cuidar bebé por favor ayúdenme claro que sí por favor ángela lo mismo mírate los vídeos Claro que sí, tenemos a varias chicas que le hecho entrevistas que trabajan precisamente cuidando bebés. Sí, y las mujeres lo tenéis bastante más fácil que los hombres cuando llegáis. Está claro. Aunque para hombres, mira, por cierto, mañana he entrevisto a un hombre que lleva en España dos años y medio, irregular. Nos va a contar a ver cómo ha hecho, ¿vale? Y el otro día visteis a Jesús, que lleva siete meses, ¿vale? Venga. Bueno, me voy a despedir, ¿vale? Que llevamos 47 minutos. Desde que me he puesto el cronómetro lo controlo. Escuchar... Mmm, el próximo miércoles vuelvo, ¿vale? Aquí a responder las preguntas del chat. Ahora mismo me voy a Instagram y, y el primero que diga consultoría, hablamos, saliendo los dos. Eh, ponerme un like el que no me lo haya puesto por el motivo que os he dicho antes, ¿vale? Para poder llegar a más gente, ayudar a todo el mundo que quiera trabajar que sea valiente como vosotros que lo sois el que no esté en telegram tiene el enlace debajo del vídeo y el que no esté todavía suscrito si quiere participar en los vivos que se suscriba con campanita vale a ver pablo repíteme tu pregunta porque si me dices mi pregunta y la tengo que buscar pues no me da tiempo si me la vuelves a poner yo te la, te la aclaro ahora mismo venga última pregunta venga aguanto un minuto más ¿Alguna pregunta urgente que la meta ahora mismo? Pero que me ponga la pregunta, no que me diga Luis mi pregunta, por fin. Comercio materiales, aplica, vale, os estáis ayudando, me encanta que os ayudéis. Yo solo no puedo ayudaros a todos vosotros, ¿vale? Eh, si entre todos creamos un ecosistema y nos ayudamos, es mucho mejor, ¿vale? Y los privilegios avanzados también, también. Venga, bueno, pues voy a Instagram, como aparece, venga. Muchas gracias a todos por haber estado. En 10 minutos estamos en Instagram, ¿vale? Y el primero que diga consultoría sale en vivo. Os dejo, Prilines, me ha encantado estar con vosotros, como siempre. Por cierto, un saludo, saludos cordiales en directo desde Madrid. Chao, chao, Prilines. Nos vemos en 10 minutos en Instagram. Chao, chao.